¡Hola familia! ¡Uno que ya! ¡Vamos! Bueno, hoy estoy súper emocionado, súper contento súper Bueno, bueno, de todo. Porque sabéis que hoy en el vídeo es nuestro, solamente nuestro, nuestro, nuestro y nuestro. Solamente nuestro. Bueno, estoy súper emocionado y mira, las zapatillas de casa que nos hemos comprado. ¿Tú has visto ¿Qué es lo que escurre? Parece skis en el hielo, parece ¿vale? ski en el hielo, que cuando tú vas en los skis te abres y no puedes hacer ¡Ah! y te quedas loco. Y venir, te lo vamos a enseñar como. Venga, tú primero, María. Vamos primero. Ah, tú también? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos, vamos, ¿Qué guay? Bueno no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, se queda sin frío no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Y bueno, eh, hemos pensado un montón de ideas, un montón de cosas, un montón de cosas, que hemos cogido una noche María y yo hemos decidido que vamos a hacer 24 horas espiando a mi madre. ¿Mamá? Madre mía. Mira no, el teléfono, que es muy guay. Ella tiene un teléfono. Porque siempre que entra el teléfono, eh, siempre que entra el Instagram. ¿no? Lo primero que hace es quitarlo. Empieza a mirar cosas, fotos, el tío para arriba, el tío para abajo. ¡Qué okay. bueno, vamos a ver. ahora la cámara. Ya un y en el momento está bueno. Y ¡Vamos! Ya estamos aquí, vamos a ir. Bueno, y no os he contado una cosa. Mirad, tengo bracket solo abajo. Tengo una suerte increíble. Y eh, la otra vez me los puse rojos Y ahora me toca tocado un poquito más azul. Súper bien, súper chulo. Y bueno, María. Oh, así. Vamos, vamos a ir a amor. A la pelotudita. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Picamos, picamos. cam. Eh, no sé si... Vamos a verla. ¿O qué quieres Vamos eh, a verla. Vamos a verla. Hago de eso, pero... Pero todo. Ludwig, boludo. Vamos a, a verlo un ratito, chico. Vamos a, a verlo. ¿Qué hace? Adiós. Ahora vamos. Vamos. lo vemos. Venga, vamos. Chicos, ya ahora tengo Un poquito de... Color de... Un sí, sí, sí. Bueno. No, no, no, no, no. Ya voy, dinamía. mía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 ¡Abre, porfa! ¡Abre! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué? dónde vais? ¡Da, no, no, no! no No, no, ya estaba bien. pero qué nervioso me había puesto la mamá, otro amante. Hola, increíble, eh, bueno, eh, hasta aquí el video de hoy, si os ha gustado dale un like, suscribiros y activar la campanita para ver lo que les digo. Y compartir, compartir.